Hiperlimpieza les presenta una amplia gama de carros de ropa con bandejas. Disponemos de dos líneas principales de carros de ropa. Carro de ropa con bandejas de polipropileno con estructura de hierro cromado y estructura de acero inoxidable. En la segunda línea de carros de ropa con bandeja, la diferencia principal es que algunos son completamente de acero inoxidable, incluidas las bandejas y su capacidad.